tipo, Como habéis visto en el capítulo anterior, controlar a Olga Belero Fonte para poder llegar a Yuri está muy complicado, especialmente por el entorno donde se localiza su vivienda, que es una organización privada con seguridad y donde todos los vecinos se conocen. Así pues, hemos optado por una estrategia de investigación que nos permita tenerla controlada el mayor tiempo posible sin ser descubiertos y os preguntaréis ¿cómo? Pues bien, colocando un localizador en su vehículo. Soy Menorca y soy detective privado. ¡Comenzamos! Chicos, pues nos habéis pillado en pleno seguimiento. Llevamos ya unos días siguiendo a Olga Velerofonte para ver qué rutina lleva. Y hemos detectado que casi todos los días va a visitar a sus padres a un determinado barrio de Valencia. Eh, suele aparcar en el garaje del padre, cerca del domicilio. Entonces vamos a aprovechar ese momento para ponerle un localizador en el vehículo. Esta mañana hemos eh, realizado la espera en su domicilio y al parecer eh, alrededor de las 9 y media ha salido y parece que va al domicilio de sus padres otra vez. Entonces a ver si ya hay suerte y podemos, podemos ponerle el localizador. Vale, está torciendo a la derecha. Está siguiendo el mismo camino que casi todas las mañanas, sea que seguramente vaya a domicilio de sus padres se va a rojo y nos pegamos a ella para que no detecten la matriz. vale, ya se va a meter al garaje se acaba de meter en el garaje así que vamos a buscar rápidamente estacionamiento por la zona y en cuanto veamos que salga un vehículo del garaje aprovechamos, entramos y le ponemos el localizador Vale, está saliendo la puerta. Ahora, en cuanto salga el coche, entramos. <tose> detectado que en el parking eh, tiene cámaras de seguridad. Es una zona videovigilada. Afortunadamente parece que no hay ninguna cámara de videovigilancia enfocando a la plaza que nos interesa, pero igualmente hay que ir con mucho cuidado. Está entrando un en coche, así que vamos a andar un poquito como si fuese. bien chicos pues ya hemos colocado el localizador en el vehículo y ahora vamos a ver si llega bien la señal así que vamos a comprobar en la aplicación si todo funciona correctamente Ahora cada vez que Olga mueva el vehículo, el localizador nos va a enviar una señal de advertencia como que ha movido. En ese momento nos meteremos en la aplicación, miraremos su posición y si creemos que es interesante lo que está haciendo, nos desplazaremos hasta el lugar y veremos qué está haciendo y si ha tomado o no contacto con Yuri. Bueno chicos, pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis la manita hacia arriba. Si queréis saber más sobre este tema u otros, visitad nuestra página web. Y si no queréis perderos ningún capítulo, ya sabéis, suscribiros. Y como siempre, la realidad siempre supera a la ficción. ¡Chao!